Veamos en esta lección la integral de Riemann o integral definida de una función f. Supongamos que tenemos una función f minúscula que está definida en un intervalo a y b. Y supongamos que tenemos una función f mayúscula que es continua y derivable en el mismo intervalo y además verifica que la derivada es igual a f de x en todo punto del intervalo abierto. Esto quiere decir, según lo que hemos visto anteriormente, que podríamos decir que f es una función primitiva de f minúscula. Entonces, a la diferencia entre f de, b, f de b y f de a, esta diferencia, f de b menos f de a, se dice que es la integral definida de f en este intervalo, también como, conocida como integral de Riemann. Se denota de esta forma, se denota con la misma, el mismo símbolo de integral que hemos visto anteriormente, pero poniendo los límites inferior y superior. Integral de f minúscula entre b y a será igual a f de b menos f de a. A y b se les llama límite inferior y límite superior de integración y esta fórmula es conocida como la regla de Barrow. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función e elevado a x, diferencial de x, entre 0 y 1. ¿Cuál sería su integral definida? ¿Cuál sería la integral de Riemann? Tendríamos la integral de e elevado a x, sabemos que es igual a e elevado a x, porque su derivada es ella misma. Podemos denotarlo de esta forma, entre 0 y 1. ¿Y a qué es igual? Será f de 1 menos f de 0. f de 1 es e elevado a 1, que es e, y e elevado a 0 es 1. Por tanto, la integral entre 0 y 1 de elevado a x diferencial de x sería e menos 1. De esta forma, para cualquier integral arriba, in, no integral indefinida, eh, perdón, integral definida quedaría como calcular primero en la primitiva y después sustituir en los, en los límites superior menos el límite inferior. Esto será la regla de Barrow.